Amigos nuestros, es un honor para nosotros estar aquí en este bonito programa. Gracias por la invitación. Para Pati, felicidades. Gracias a mi buen amigo Marco. Nosotros somos Oscar y Lalo Rivera desde Saltillo, Coahuila, presentándolos este primer tema para todos ustedes. Esto dice, dime cómo. Carita te pintaba de ternura. ¿Cómo no puede ser que olvidara nuestros días si hace poco me jurabas que era así? Yo quiero saber cómo diablos hizo para conquistarte. qué magia te envolvió, ahora dime cómo le hago para olvidarte. Dime cómo le hago para olvidarme El tema, el tema de Dime Cómo, en la autoridad del señor Nacho Saucera. Ánimo. Bien, adiós, amor. Te deseo que la suerte te acompañe. Tú debes seguir, te va a esperar a mi corazón. Porque sabes, él no sabe cómo olvidarte. Dime cómo le hago para olvidarme de tus besos. Me enseñas a olvidarte, pero no a tenerte lejos. Si encontraste a ganar un amor, que iluminó tu corazón, basta Para olvidarme de tus besos, me enseñaste a olvidarte pero no a tenerte lejos. Si encontraste a mandar un amor que iluminó tu corazón, bastaba con decírmelo. Dime cómo le hago para olvidarme. Tú,